clic en el menú, en la rueda dentada, que es Configuración. Entramos a Privacidad y Seguridad. Ahora, en Seguridad de Windows. Protección contra virus y amenazas. Hacemos clic debajo de Configuración de antivirus y protección contra amenazas, en Administrar configuración. Entramos ya por fin a Exclusiones. A Agregar Exclusión. Elegimos un archivo o carpeta y el antivirus de Windows omitirá lo elegido. También es posible elegir un tipo de archivos para que nunca los analice. Por ejemplo, para omitir un archivo comprimido escribimos .zip. En el caso de que quieran que deje de omitir de las búsquedas de virus a algún elemento, solo tienen que señalarlo y pulsar sobre Quitar.